Bueno, y a propósito de deportivo, saben que el, el actual alcalde de San Francisco de Macorís es un viejo deportista, un hombre ligado al deporte hace muchos años y promotor del deporte. Sí. Y precisamente como habíamos anunciado desde el primer momento en que abrimos el micrófono acá en el programa en el día de hoy, está con nosotros ya el señor alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Don Siquio NG de la Rosa. Con Siquio vamos a conversar. Eh, y él va a explicar una serie de comentarios que se han hecho no solamente en este programa, sino en otros medios. Eh, Siquio ha querido venir con esa finalidad. Buenos días, Siquio. Placer como siempre eh, tenerte aquí con nosotros. Eh, buenos días. El, el placer es mío. y Buenos días a todos ustedes y a, a mi pueblo también. Cómo no. Siquio, hay muchos comentarios eh, sobre el asunto de la basura, el asunto de... Eh, algunas cosas que el ayuntamiento aparentemente no ha sido todo lo diligente que la gente entiende debe ser una entidad de esta naturaleza y quisiéramos escuchar de tu, de tu propia voz, ¿qué está ocurriendo? Mira, eh, ahora mismo yo estoy viviendo el, el problema más incómodo que pueda eh, uno tener Ajá. Este, porque mira, yo asumí el, en abril en mayo, eso fue a final de abril, okay. bajo una pandemia, la cual a mí me dio sí. y le ha dado a mucha gente sí. eh, allá en el ayuntamiento. Entonces, este, comenzando, este, el presupuesto de, de este año del ayuntamiento no se va a poder ejecutar totalmente porque hay un déficit presupuestal que con la pandemia que se está viviendo coronavirus los ingresos locales no han ingresado y ese dinero va a ser falta en el presupuesto porque fue presupuestado además yo estoy ejecutando un presupuesto que no lo confeccioné yo ese presupuesto que yo estoy ejecutando donde yo lo invito a que pase por ayuntamiento no hay una obra de, de monumental, de trascendencia grande, sino obras útiles como badenes, aceras y contenes, eh, eh, reparación de capilla de cancha, de parque, sí. no hay nada. Y ese es el que yo puedo ejecutar, porque ese es el que está aprobado por la sala. Correcto. Y que esas obras que ahora mismo hay 20 en ejecución. Decir, y nadie se da cuenta de eso. Es decir, que están en ejecución. Es eh, Que están en ejecución. Yo tengo aquí el listado. Muy bien. Porque el alcalde anterior, Alex Díaz, eh, eh, la, la, la había comprometido. La en había ese comprometido en... y había dado el 20%. En ese, en ese mismo presupuesto. En ese mismo presupuesto. Entonces, fíjate que ahora mismo eh, se está trabajando una capilla en Viste Valle. Ayer yo fui a una obra muy importante de un encementado en la colina. Bien. Este, de importancia para la comunidad pero el pueblo no la ve no, que no está en la invitando. ciudad no está en el centro de la ciudad Entonces yo lo invito, si ustedes quieren ir a una comisión para que revisen cuáles son las obras que hay en el 2020 Don Siquio, pero permíteme. A, a, sí, pero sugerirle ahí, sí. en, en, le corresponde a su equipo eh, de, de, de, comunicación, de comunicación hacerle saber eso al pueblo. Y es importante que usted lo sepa sí. y que se lo haga saber a ellos. No sé quién está ahí. David eh, Díaz. Pero ya le corresponde está, a David. ellos hacérselo saber sí. al pueblo. Eh, eh, eh, muy correctamente. Sí. Entonces, pero esas horas comenzaron ahora. Sí. Porque la pandemia sigue y tenemos que aprender a seguir viviendo con la pandemia. No aislados como estábamos. Como dice el anuncio del niño. Sí. Entonces, fíjense ustedes. Eh, los, los tres primeros, eh, tres primeros meses eh, en el ayuntamiento, yo, ustedes me deniegan, sino pandemia, pandemia, pandemia. Candidatura, candidatura, candidatura, campaña, campaña, campaña. Es mentira eso. No, no, tres no, elecciones. No, claro que no. Febrero, marzo y el 5 de julio. Y la pandemia que, que hoy día es el, el peor eh, problema que tenemos en la República Dominicana y, el y en el mundo. Y el mundo. Eso sigue. Eso continúa. Pero ¿qué pasa? Miren qué listadito este. Aquí mal contado, yo tengo el doctor de Antigua, el doctor Rodríguez, José Sánchez, Kevin Rullón, Moronta, Anacelia, Xiomara Cortés, Xiomara la gobernadora, Xiomara Hernández. Eh, eh, Berenice Castellano, el jurídico, Pele, Canela, eh, los ingenieros, todos, la tesorera, Jochi Giri, Tavera, Fubio, Ureña, el último que lo pongo de ejemplo, todos son funcionarios del ayuntamiento y se van. Y se han ganado esa ida, porque ellos trabajaron para montar un gobierno. Es decir, y ellos tienen derecho a ir al gobierno. Siquio. Entonces, entonces usted me da la viendo... razón cuando ayer yo decía que usted estaba en una encrucijada Porque usted empezó con un gabinete que ahora está proyectado todos. para el Estado Es decir que usted está solo Prácticamente pero... Y en poco tiempo usted va a tener que reestructurar ese, ese gabinete entonces Sí Entonces déjame decirte Yo ando conquistando, he estado en contacto eh, con, eh, con, eh, Miren, personas, cerca déjame, de... una cosa, es para aclarar algo, sí. porque, y excúsenme, Siquio, sí. que es que se ha dado una situación, yo hice un comentario ayer, referente a usted y al ayuntamiento, la situación que estaba, y que esta entrevista ha sido coordinada por producción y yo no sabía que Siquio venía hoy. Tampoco te están acusando de algo. No, no, para que se, se entienda no, que todavía. yo estaba dando a la luz pública ayer sí. lo que a mí se me había informado en los pasillos y cuando fui al ayuntamiento sí. aquel día y veía que muchos me saludaron y me decían, "No, ya yo me voy. Ya yo me voy." Vale. Y por eso hice el comentario. Vamos a, vamos sí. a, y mira, cómo vamos, a, que yo lo pero, dando. Entonces, pero pero permíteme adelante. Entonces, fíjate. Poco voy a ir a preguntas, yo me he desviado eh, de la limpieza de la ciudad. Tal vez punto más luminoso, porque eso también contribuye a lo que yo he contribuido, que es que inmediatamente yo eh, asumí la alcaldía, me le puse al servicio a las autoridades de salud pública del actual ministro, a con qué podía el ayuntamiento colaborar para combatir la pandemia. Y tengo para decirte, hechos que están ahí, que yo fui y, y formigué, desinfecté el centro de Aguayo, la Universidad Autónoma, ah, todos los centros de bueno, bancos no como, como y, y orientando que guarden la distancia, bancos, supermercados, avenida, avenida Libertad, avenida Bienvenido Fuerte Eduardo, Barrio Puerto Rico, Barrio Ugamba, eh, desinfectándolo. Colaborando con la pandemia. Fue lo que más pudimos hacer. Y siempre al servicio de hospitales de las autoridades pasadas que, que estaban combatiendo el coronavirus. Eso tendré que comenzar, eh, continuarlo ahora, ahora con un poquito más de autoridad, porque es mi partido, mi gobierno. Sí. Todas esas personas han estado en, en esa expectativa y. Pero te voy a decir algo. Vámonos a la limpieza, me preguntaron. La, eh, yo estoy en el lugar número 12 en este momento. De los 150 y pico de ayuntamientos de municipio en el 12. Y eso está ahí en las redes, buscan a ver si le estoy hablando mentira. Ellos miden y califican. Sí. Porque de las pocas ciudades que no hay crisis de basura y de limpieza es San Francisco de Macorís. Si ustedes quieren váyanse a, a, a Los Acarrizos, váyanse a, a varios sitios para que ustedes vean. Macorís sigue limpio, está limpio y lo estamos limpiando. Y yo tengo 150 personas fuera de circulación porque tienen más de 60 años respetando que mandáramos para su casa a lo que pasan ah, de 60 ese años es punto, ese es un punto, no sabía eh. no lo sabían ustedes, No. mire yo lo tengo anotado aquí. ¿cuántas personas? 150 personas por fuera de la nómina cobrando justamente cobrando pero que han sido se le ha, sí. producto de la edad de la edad Okay. Eso no lo saben el pueblo, ni lo saben ustedes y, ¿Y no lo que están pueden, cobrando no, allá, Siquio, que no. No, no, no, porque es, esa es la ley y esa no, es la justicia. No, no, me, me refiero a los que están allá. Que si tienen no más de 60 años, hay que mandarlo para su casa en lo que pasa esta pandemia. Sí, sí. Eso ustedes no lo conocían. Y no se pueden no, despedir. No, no y no ah, se pueden claro despedir, que no. Siquio. No, no lo voy a despedir cuando pase la pandemia. Ellos vuelven para el ayuntamiento. Bueno, ¿Me ah, doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, qué pasa? Yo vuelvo mismos. y le repito Y vamos y hagamos el inventario Ok, entonces Yo estoy ejecutando El presupuesto que me dejó Confeccionado El antuar incumbente an Yo no puedo ponerle ni una coma más Ni un punto usted menos no, Usted no ha pensado en promover Una Reformulación de ese presupuesto una, Unos cambios, porque usted puede hacerlo A través de la Bueno, sala. pero es que hay déficit es presupuestario porque ahora es que se, ahora en este momento es que se están comenzando a normalizar los ingresos. La gente está asistiendo ya. A ya pagar, están comenzando y hacer a hacer transferencias. A pagar. Las obras están pagando. Hay que aclarar, Siquio, que sí, cuando tú dices déficit presupuestario no es que falta dinero que está. Que vendiendo. ha dejado de entrar dinero. Exactamente. exactamente. Sí, es la, para que la gente. Para que no, la gente lo entienda. Exactamente. Por falta de pago. De, de, de, de publicidad, de, ingleses, de, de letrero. Exacto, de, sí. Porque hay una crisis económica también. No es coronavirus solo. Están cerrados los negocios. Sí, y hay una crisis económica. Y en esa situación es que yo he entrado. Y, y no he descuidado la ciudad. Y la ciudad está limpia. Ahora, si ustedes quieren que esté, eh, verificar eso. Yo le invito a ustedes. A que formen una comisión. Escúcheme. Sí. Y un día que ustedes elijan, y los lugares que ustedes elijan, salgamos a darle una vuelta a la ciudad. Mira, eh, Siquio, en una, en, una, en un comentario que escuchamos, eh, bueno, fue puesto aquí en este programa, en las noticias de Vladimir, pusieron una, un comentario que hizo José Sánchez, que es el encargado de Ornato. Sí. Eh, eh, el comentario me pareció extraño porque él como que se desligaba de las acciones de móvil soluciones. Y yo pregunto, el contrato que ustedes tienen con Móvil Soluciones, si es que tú lo conoces, yo sé que tú no eres de la parte jurídica del ayuntamiento, el contrato que tienen ustedes con Móvil Soluciones no implica un, un sistema, un mecanismo de vigilancia de que el trabajo se esté haciendo, porque independientemente de que Móvil Soluciones preste el servicio físicamente, el, el ayuntamiento es el responsable de, del ornato y la limpieza del pueblo. ¿Hay algún mecanismo de vigilancia? No, no de... mira, lo, déjame explicar okay, para que okay. el Adelante, adelante. Mira, yo estoy conforme con el servicio que da Móvil Soluciones. Okay. Y es barato. Porque lo he comparado, yo comparo mucho. Ajá. Yo voy a La Vega, a Puerto Plata, uh -huh. porque son los ayuntamientos que más se parecen en capacidad. Y, y hago intercambio de consulta. Okay. Y sí. el servicio que da Móvil Soluciones. Aquí, revaluado, vale 7 millones de pesos. Así es. Y aquí se está haciendo por 5.3. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es recoger la basura y otra cosa es limpiar la ciudad. Eso que tú ves frente aquí a ese parque, barriendo el parque, y limpiando, esto, eso pertenece a ONATO, al Departamento de Limpieza. Eso no recogen basura. Ya. Entonces, sí. las dos cosas combinadas es lo que le dan la limpieza a la ciudad. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, yo sí he tenido problemas. Problemas de comunicación por, por la época. ¿Cómo? Por la, eh, como son novatos, yo muy serios todos, muy bien intencionados, lo de los dos partidos. Pero ¿qué pasa? Pero ¿con quién usted tiene problemas de comunicación? No, no, eh, no problemas, no tenemos problemas, no. de comunicación, te estoy explicando. Okay. Y déjame hablarte con ejemplo. Ausencia de comunicación. Ah, ok. Hablaste. Sí, ¿Cómo sí, sí. no, no, no, no, no. Y, y, y de agilidad. Sí. Okay. Yo le voy a decir el hecho, yo hablo con ejemplo. Sí, okay. Okay. Yo le solicité a los honorables regidores una transferencia de fondo para tapar todos los hoyos de la ciudad, bachear la ciudad, tapar los hoyos de la ciudad, iluminar la ciudad, arreglar todos los semáforos, pintar Siempre. la ciudad, embellecer la ciudad, necesidades urgentes. Entonces, eh, eso, yo le dije, eso amerita que ustedes, si lo mandan a comisión, sí. que lo estudien, convoquen una sesión extraordinaria porque ustedes no pueden estar esperando cada 30 días cuando hayan en tiempo de pandemia no en tiempos de pandemia hay eh, urgencia entonces yo ahora he tenido que estar tapando los hoyos con cemento uno a uno porque la ley me permite yo gastar 100 mil pesos en cualquier arreglo sin consultarlo con la sala porque la sala no ha cogido como un gente que yo necesito comprar varios camiones de, de, de asfalto sí. para en una semana bachear la ciudad. Aquí se comentó que el asunto sí. con la sala fue que no se explicó que en qué se iba a utilizar esa, esa transferencia. No, no, el no. Detalle, el no, detalle, No, yo este, solicité 5 millones de pesos para ser utilizado en bacheo que es tapar todos los hoyos de la ciudad. Okay. Luces, porque los parques y ciertos sectores están oscuros, son necesidades. Sí. Esa. Semáforos, eh, semáforos sí. semáforo sí. que sí. hay que arreglarlos. Hay un gran problema. Y, y, y, sí. y pintura sí. también, porque la, eh, es parte de hacia la ciudad. Pero ellos no es que no quieren, que no han entendido la urgencia. Ya. Entonces ah, yo bueno. quiero que ellos caminen a un paso de 20, 30 años, que yo lo camino con 78 que tengo. Yo ando caminando rápido. Sí. Entonces, eso es lo que yo le llamo falta de comunicación... Entonces, si, entonces yo usted está diciendo porque yo lo que que estoy está diciendo, acancado, pidiendo a ellos que si eh, ellos no quieren que lo rechacen, pero que lo hagan rápido. Claro, para usted tener claro, para, para poder responderle. Por porque yo como quiera lo voy a hacer. Sí, que ¿Cómo yo o... lo voy a hacer? Más paso, porque entonces yo tengo que ingeniarme y, y tapar taparme estos dos hoyos Pero en el sistema que yo quiero es para taparlo Todo, todo una, una rápido. Eh, Esa es, que, es la agilidad. Que, yo no estoy material, de a nada. Sí que... Yo no creo que sea de mayor inconveniente, porque desde un principio sabemos que usted puede someter un, una modificación al presupuesto. Lo único que creo que ha faltado comunicación es sí. que de la comunicación de gerencia financiera, contraloría del ayuntamiento y la de encargado de presupuesto puedan diseñar que llegue a la sala con la descripción de dónde se va a sacar ese dinero y a dónde se va a colocar, porque ustedes tienen entonces una pero que el, el dinero está, está... freno. El, el dinero está, Francis, ¿Eh? el dinero está. Por eso que se está solicitando la transferencia. porque con simplemente diseñar en presupuesto nueva vez la propuesta de dónde se va a utilizar ese dinero y a dónde se va a llevar, yo creo que le basta a los regidores. Mira, tú fuiste regidor y tú me vas a entender bien. Sí, claro. Y el pueblo me va a entender. Lo, lo comprendo perfectamente. Eh, yo estoy impuesto a trabajar cumpliendo la ley. Sí. Entonces... La ley indica que usted tiene que someter un presupuesto que esté ajustado a los precios actuales, que no esté alterado. Correcto. Entonces, yo estoy impuesto a trabajar a que yo diga, por ejemplo, para luces, yo tengo un millón de pesos. Sí. Entonces, eh, yo decido que el parque de los mástiles. Para semáforos, ¿cuánto eh, se tiene? Yo puse para semáforo un millón y medio. Que eso es justo. Justo. Entonces... Yo tengo que ir dando un reporte y presentando con tiempo el presupuesto de cada cosa que yo vaya a hacer. Correcto. Pero lo que yo necesito es saber de cuánto yo dispongo para eso. Gerencia financiera. Eso es todo. Y entonces ahí es que ha habido un tal vez de... falta de, de, de experiencia, falta de comunicación. O puede ser falta de voluntad de, de, de, de que... Porque convocar una sesión en un trabajo. Claro. ¿Y cuántas veces se reúnen los regidores? ¿Ya? Una vez al mes. Ellos tienen una vez al mes. Ya no va, es dos veces. A los otros días de... yo solicité una, una extraordinaria porque iban a dejar pasar, porque se le olvidó aprobarlo. Eh, un derecho de poder uno protestar jurídicamente a algo que estaban conden está condenado o están acusando al ayuntamiento. Entonces, si no Usted lo aprobaban iba... si no lo los regidores el ayuntamiento pedía el derecho a sí, la justicia, cuando, como lo, perdó, lo perdió eh, en la gestión de ALE, eh, que el, el, el encargado jurídico, una sentencia que dieron en contra del ayuntamiento, no apelaron a tiempo y, la y perdieron la el derecho. Yeah, yeah. Entonces, don, don, si que yo... Es la única vez que se ha... He solicitado una sesión extraordinaria para no perder ese derecho. Yo quiero eh, compro comprometerle a usted aquí públicamente. Hay un semáforo en San Francisco de Macorís específicamente en la calle Castillo con la avenida Libertad que dura siete minutos. Siete sí. minutos para la parte de la Castillo y ninguna parte del de la mundo Castillo se Estoy informado de eso. O sea, y no, nosotros no, no. quisiéramos pedirle eh, a usted estoy, que... estoy informado de eso. Lo que está pasa es que ahora mismo sí, yo sí, no sí, tengo... Sí disponibilidad en presupuesto para semáforo para nada eh, nada, no tengo nada okay, para... estoy solicitando eso como una urgencia óigame la urgencia, eh, la quiero repetir atención pueblo de la calle iluminación de la ciudad de la parte que está oscura fundamentalmente parque semáforo y pintura si eso no es urgencia que yo lo pida por ella bien eh, Sean ustedes jurados. Don Sikio, hay un rumor, hay un rumor eh, que está ya en, en, en las calles de que supuestamente usted estaría abandonando el ayuntamiento municipal para irse a una embajada. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y, ¿Y tú crees que tú conoces mi historia? A mí no me gusta salir del país. Tú oyes decir yo anda de ruta. No, no, yo no sé. Yo, Pero como se están haciendo tantos cambios ahora dentro del PRM. No, eh, eh, eh, es que en el momento la gente habla de, de la gente del momento. Ahora la gente del momento es nuestro presidente, Luis Abinader, eh, la vicepresidenta Raquel. Y Olmedo y aquí, también. Y que... aquí yo soy noticia porque no, pero, soy la cara. Pero Olmedo se eligió como diputado y está en el INDRI. Y bueno, dicen pero eso es Olmedo. Que el doctor Rodríguez también, pero que lo eligieron yo... como regidor, le pregunto a usted, ¿usted se va o no se va? Yo fui electo por cuatro años. Ah, bueno, ahí está el Sí, yo. Ya, y es. de qué pachina que tú Ya te no vas? se va. Eso muy, es muy lejos. <risa> Demasiado. Eso es ¿no? muy lejos. Bueno. Hay algunas personas aquí eh, que hacen algunas preguntas. Pero eh, mira, de... a pesar de todo, dame aceite. Yo resolví un problema que tenía 20 ¿Cuál? años ahora en esta administración. ¿Cuál? En, en la esquina de esa famosa que había mucha agua... Eh, eh, pero no, no agua de cloaca. <risa> okay. Ese esquina ah, ahí. Así que lo anunciamos, lo, lo, pasamos okay. los videos aquí. Y ahí me el metí. Tiene caliente, ¿verdad? Sí, me, no, no, no, más para allá. Ah, okay. Y resolvimos ese problema de 20 años. Pero, don Siquio, eh, les recalco que ustedes tienen que utilizar los medios, especialmente este, que es el que más se ve eh, de esta planta. ...para sí. llevar las informaciones al pueblo... ...porque el pueblo tiene el derecho... Que ...de que eso. ...estoy de acuerdo y eso lo vamos a... ...comenzar a hacer desde hoy mismo... Tú sabes que está David, ...déjame, David, déjame David agregarte... ...déjame agregarte algo... Dígame. ...porque me preguntaron de la limpieza... Sí. ...pero yo he estado... ...yo soy un hombre que estuvo... Eh, ...humanamente... Eh, ...a la época... ...en ese ayuntamiento desde que yo estoy ahí... ...día a día recibiendo los pobres de este pueblo y resolviendo los problemas. Eso lo manda la Ayuda humanitaria, ayuda médica, distintos tipos de ayuda. Eso ha estado, ha estado abierto. Activo. Activo. Siqueo, y es ha, bueno decir. Porque... ¿Ha habido cancelaciones en el ayuntamiento? Bueno, pero ustedes son el foco de noticias. Ustedes lo han oído protesta por cancelación No, pero estoy preguntando a usted. Yo no sé. Esa <risa> gente que lo cancelan mira, y no protesta. Te, te Aquí Antonella de, de, de, de, de la Guasuma nos escribe, dice que cancelaron una señora que barría en las calles. Eh, le pregunto a usted si es cierto que están sí, han cancelados... Han cancelado... Mira, yo mejor quiero personas de limpieza que, me, eh, por, okay. que siempre hacen falta. Si alguien yo ha cancelado de lo que limpia... Es porque haya abandonado, haya dejado de ir. Oí, Antonella Pero si me he equivocado, por ejemplo, pues yo no, no quiero cancelar a gente que limpie, Correcto. ni bote en basura, ni limpie en las calles, que pase por allá, que puede ser reconsiderado. Se puede, se puede rectificar. Claro, y más en esa área. Correcto. A las otras personas que no han escrito, eh, como es el caso, por ejemplo, de José Antonio Polanco, Francisco García, eh, Fiora Antigua, Julieta del sector eh, 27 de febrero ya el alcalde ha, ha respondido la pregunta que ustedes han, han hecho aquí eh, así que alcalde, vamos a ver aquí yo tengo reporte de que las secretarias fueron canceladas la de la, de la alcaldía me mandaron un reporte no, ayer yo lo que pasa es que de la noche a la mañana me voy a quedar sin secretaria sin asistente ¿Y poco porque se, se van todas para la gobernación es que la secretaria general del ayuntamiento... Es la gobernadora. La razón, es la gobernadora, eh, la licenciada... Señores, Xiomara, ustedes ven lo ustedes? que yo decía ayer, un, es, es una encrucijada. Es que el ayuntamiento, lamentablemente, los Oye, sueldos no son... Ahora, Siquio, sí, no yo gracias. entiendo que estos yo, funcionarios... Yo solo leí el listado y, y de, ahí funcionarios de ahí se me quedaron... de estar dando su rendimiento hasta tanto le salga su nombramiento en el estado. De lo contrario yo creo que es tan pasible de que sean puestos en retiro de, de sus cargos y no se pueden poner bravos porque que si no están haciendo una labor en el ayuntamiento tampoco pueden cobrar mientras no sean nombrados usted no, no lo hace figura, yo no lo voy a hacer porque ellos están allá todavía Miren, ah, bueno. eh, David Enrique de este San Francisco habla de la, del parque de la organización Los Maestros eh, que está abandonado y sin luz pero ya el alcalde acaba de decir dónde está, la, dónde está el tranque ya que no, no tiene presupuesto y Claribel dice, ah, esto es importante, Siquio sí, eh, Eso depende de la conciencia de los regidores y de la agilidad que ellos le den. En el barrio de Puerto Rico hay una zanja ahí que está llena eh, de basura. Constantemente ellos llaman siempre al programa, nos envían fotografías. Eh, y quieren la intervención del ayuntamiento. Aquí está, en, te lo voy a dar a leer, aquí está en presupuesto. En dale, presupuesto, eso está dentro ve, de los 5 millones. Aquí. Esto está entre las 20 obras que yo le dije que, que están en ejecución. ¿eh? Los regidores, pero bueno. Pues mire, Vamos a ayudar al alcalde, regidores. Bueno, ahora... Alcalde, falta, ahora una pregunta falta que final. Los que Los regidores... Los, a, los espérate, cementerios. Ahora falta todos que los son, regidores... Todos, todos ellos son mujeres. Óyeme. Todos ellos son mujeres y hombres de buena fe. Sí. Ellos, ellos quieren Pero lo tienen, mejor de sí, claro. Pero tienen que agilizar. Exacto. Eso ponerse es en la onda. Así es, sí. está bien. Atención, otros cementerios, amigos regidores. A Ahí, bueno, que ahora no se sabe porque se van unos cuantos regidores. Los cementerios están muy limpios. Vamos a verlos si ustedes quieren. Muy bien. limpios. Bien. Señores, bueno. hemos tenido una intervención interesantísima. Fíjense cómo varía, cómo cambia las cosas cuando usted oye la otra campana. Por eso ha sido interesantísimo que el señor sí. alcalde municipal de San Francisco de Macorís, don Siquio N. de la Rosa, estuviera con nosotros este momentito explicando qué está pasando. Siquio, te agradecemos infinitamente la, la transparencia de tu venir aquí, sobre todo nosotros que estamos atacados mucho. No, no, pero, pero que la, nosotros no, no hacemos de eco. No claro, claro. eco de la denuncia de la Claro, del pueblo. claro que sí. Así es que gracias Siquio, muy agradecido. No, gracias a ustedes. No, a usted sí, que es un hombre. Este programa es suyo, este programa es suyo. Y Sikio, este es suyo. Sí, señor, vi, que se ponga en contacto para que empiece no, a, claro. a enviar los mensajes. David es mi hermano, David claro. sabe que me llama y yo de una vez estoy ahí donde él... Es que este programa eh, del, del pueblo... Cañón. Este programa del pueblo, mi sí, yo debo utilizarlo eh. para llevar la información. Era necesario que Siquio hiciera esta explicación. Sí, señor. Y señores, eh. nosotros volvemos en breve, no se vayan. Todavía ay, nos queda más contenido del programa. Hay que leer mucho. Ay, everybody, gracias Ikeo.